Lo que pasó anoche, con se tiraron tantos tiros, pero van a tirar todo hoy, decía yo. Sí. Se van a acabar. Esos son no, recursos. No, o, no van pues, a tener que ir a buscar. Entonces, óigame: frente al centro médico materno infantil del Nordeste, una goma incendiada. Uh -huh. Usted sabe, amigo televidente, que no está viendo lo que significa eso frente a un centro médico que lo más que hay son personas enfermas. Un centro médico grande. Que a grande, usted, a mí, a todo el que que lo que no está hay mucha viendo, gente en que... Usted interesada. no sabe en el momento que usted se va a ver la necesidad de tener que acudir a ese centro médico. A ese o a cualquier otro que se, hace, que se haga ese tipo de acciones. Es un acto criminal. Y lo saben los organizadores de la huelga. De esta y de todas las demás... Pero, o sea, ¿sí? Oye, pero es, eh, que, no, es oye, que no hay conciencia. enviar una goma frente, frente a, una a un centro casa, médico, a, a una casa, sí. eso es eh, eh, algo fuera de ser, Pero sí. frente a un centro sí. médico, usted es peor, porque a la que son personas Mira, enfermas, personas ingresadas, eh. personas que están cuidando a, lo, a los que están enfermos, personas que están en emergencia malo, llena, una emergencia llena que siempre está en el materno. Y usted tener esa conciencia, esa ese acto barbárico de Entonces, quemar neumático frente a un centro médico. Voy? Cuidado si es una cuidado si es una persona que tiene ¿Eh? algo en contra del centro médico Entonces, o algo así, voy? vamos a poner. No puede, yo, yo no puedo pensar que, que, que fue revolucionario, gente que piensa en la sociedad, líderes comunitarios, que, que se supone que son todo eso, en un centro médico. Entonces quiere decir que estos son un negro de, de vándalos. Que, anta, que están haciendo ese entonces, tipo de entonces entonces usted dirá o dirían los dirigentes uh -huh. principales uh -huh. esos son infiltrados ah, ah, pero sí, esos sí. es infiltrado la culpa tiene usted la culpa de control, eso de controlado. controlar eso entiende porque eso es lo que sea, lo que afecta si estoy acción. manillando un juego y yo permito que le den un bolazo al al, al, al, al, al, al bateador porque yo quiero que, que lo golpeen quién es el, quién es el culpable el pitcher, este soy dirigido, yo ¿no? que soy el que estoy dirigiendo el el, el juego entonces, esas son acciones imperdonables. Porque usted no se imagina lo que puede causar no, esa situación no, es no, es que no frente confianza. a un centro médico. Eso no tiene... Entonces, ¿Sí? mira, ahí aparecen los botellazos. Ahí comienzan a regar basura. ¿Sí? Mire, se frente al centro, ahora mismo está lleno de basura, ¿sí? Lleno de basura. Lo hizo la policía. Lo, hizo, lo hicimos nosotros Entonces, para apoyar usted, la huelga. ¿Cómo usted quiere que ese tipo de acciones... Entonces, si usted quiere que yo sí. diga, eh, mi amigo Monegro y paciente, y paciente del centro, eso es lo grande. Te lo digo a ti porque tú eres el, el, el que ha hecho el llamado a Olga, y han hecho el llamado. Oye, no para que pueda, para que él pueda ser portavoz y decirle, acá. es así, no, es, o sea, que, así que, no podemos apoyarlo. Y, y estamos diciendo, a, a, hice yo la observación para que no se vea a pensar no, que, el, que el, estoy, estoy doliendo. O sea, me estamos hablando gritando. del centro materno de infantil que está en la calle Salcedo, esquina Padre Brea, en el centro de la ciudad. Si no me la queman ¿Eh? en la Padre Brea, me la queman en la, en, en la, ¿Cómo es la? En la, la, en la, en la, la siguiente, sí. la sí. Rayo Eléctrico, el amigo de nosotros. Sí, el amigo Harley eh Bueno, ¿Eh? ¿cómo se llama esa calle? A Melvin, antes la Padre Brea. La duveje. No, no. Ay, Dios. La, para la para Hernández. La para Hernández. Si no me la queman ahí, me la peguen me la en, la, Entonces, en la Padre. No ¿Qué es lo que ahí, está pasando? No es ahí. En cual... Eso es eso respeto. El Se señor. Respeta. Puede, mire, somos nosotros. ¿Eh? Pero puede ser los valles. Claro. Puede ser el siglo XXI. No, puede fe, ser la, es la un, catedral, catedral es un señores, señores. La catedral. O sea, hay, hay, hay, hay áreas, señores, que no. Que, que, que, que, oye, hay que respetarlo. Que el sentido común debe o, decirte. Que usted tiene que ser... Que, que... Increíble. Pero a eso está la, la gobernación, para eso está frente a la policía, para eso están los, los diputados, para eso están los senadores, para eso, están lo que, lo, para pero, eso está el síndico. Es... Pues, pues, Quémenla ahí, porque ustedes saben a dónde están vive claro. cada uno de ellos. Quémenla ahí, porque son ellos son ellos lo, lo, lo, los representantes Mira, le, de, y, y del sale, gobierno hasta, aquí en este y le país. Y les sale más económico, ¿sabe por qué? Quémenla ahí. Aquí, ahí está el ayuntamiento y la gobernación. Ahí sí. están las dos instituciones. Exactamente, el sale, sale, sale dos por uno. Les sale más barato. sale dos por uno. Pero señores. O sea, con eso no le estamos mandando a. No, a la pero ciudad, que eso es no sí, si la gente que. Oye, eso es la gente que. Claro que, si que, que ustedes le si están van peleando. A elegir un lugar para hacerle, le, El más el, el correcto debe ser eso. Sí, ese. a la fortaleza, porque vale ahí. Porque eso vaya. sí va a llamar la atención. La atención de las autoridades que son corresponsables. Sí, de lo de que ustedes están pidiendo. Que no se han hecho por lo que está haciendo la huelga. Claro. Pero un centro médico. Un, una, una catedral. Una iglesia. Oye. Que no, no, o sea, no son... Se llora ante la presencia Oye, de yo no sé dónde está El, el, el, el civismo, el, el socialismo el, el, el comunismo No sé dónde está Pero usted quemar un neumático en un centro médico Hacerle sol de frente a un centro médico Eso es no tener conciencia de nada Pero independientemente Lo apoyamos de eso, Nosotros también. desde aquí pedimos que si el movimiento Volgario se, que, se, que inició Hoy a las 6 de la mañana eh, Se está llevando a cabo que sea con la eh, que no vuelvan que, a quemar como Que, me hago que pase frente. tranquilo, correcto. Nosotros vamos a hacer en unos momentos contacto con el equipo de prensa de este grupo Telenor que está y mira, en la calle. Y vi ya en el centro médico, en el de nosotros también, Poli, policía cuidando los centros médicos afuera, en la esquina, porque. Por, para eso. Claro. ¿Ustedes creen, ustedes creen sí, que...? El, eh, que consta que el general... Eh... Entonces yo le voy a decir, ¿por qué están eh... esa policía? por provocando no provocando? Él está cuida, eh, Ya claro, tuvieron que ponerlo. Claro. El general dijo que ¿Mm? va a garantizar la claro. seguridad y yo estoy de, acuerdo de con la eso. ciudadanía por encima de lo que sea. Que lo y sepa. muestra de eso es como dice Sergio que ya no. frente al centro no, medio, no, ya ten, ya. o frente a los centros. No. Mismos, ya porque vecinos si respetan que, eso. Claro hay que colocar eh, seguridad sobre todo con la policía para evitar. Señor en el centro ni repita, vendemos ¿no? eh, ningún tipo de artículo ni nada de eso ni fabricamos, y, ni, ni, ni, ni nada nosotros que vemos enfermos además, acusa además hacer la observación y el enfermo, y no, decirle, el enfermo no pide ser, ser, eh, que se enfermas, eh, no que estamos hablando, eh, lo digo con toda con conocimiento de causa del primer centro médico humanizado ah, de toda la creo región, que, son que, nosotros. que no se tiene, claro, no se tiene eh, el centro médico eh, Mater no tiene absolutamente nada en contra ni Pero, de la huelga, ni de no. No, lo que está en contra es de que ese tipo de acciones se hagan frente a la, a la Pero, clínica, no. de la, del materno y de otras cualquier clínica cualquier clínica, que clínica sea. porque también sí. en el en el lugar hay hay pacientes, usted en el usted siglo no sabe, hay pacientes en el momento que usted va a necesitar del centro médico y de los médicos que laboran en en, en y esa déjeme clínica. decirle que nuestros pacientes la gran mayoría por eso somos el centro más humanizado porque son nuestros pacientes van de clase me, de clase a, a clase media ese es el paciente que nosotros más dominamos o sea que el que usted le está quemando una goma ¿Eh? desbaratándole los pulmones agravando su, su afección su afección, su enfermedad, es del pueblo igual que usted. Así es. Miren, vamos a una brevísima pausa porque a regreso, yo quiero que compartir con el que hablemos un poquito de los tucanos que vienen por ay, aquí. ay, ay, ay. Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles, 7 de agosto del año 2019. Vamos a hacer en este momento pues contacto con Vladimir Paula quien es parte del equipo de prensa de este grupo Telenor quien se encuentra en las calles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 Cobertura total para Telenor y para Contacto Diario desde la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Víctor, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Bueno, gracias, Vladimir Paula, y eh, por ese extraordinario reportaje para todo el público de Contacto Diario. Y que ya el mundo, pues, eh, puede ver, se enteró de la, cuál es la situación que a esta hora del día está eh, Se está dando aquí en San Francisco De Macorís Fíjate en serio que nosotros hablábamos de Del de, de, de temor de, de esas acciones que se produjeron En la noche de ayer Con eh, quemadera de neumáticos ¿Dónde? De muchos disparos Pues esos son los resultados Que estamos viendo ¿Sabes por qué? Porque ah, pues, recuerda que el, el, que el comercio no, es, La Unión Comercial emitió un, un documento sí. Un comunicado Donde ellos respetaban el derecho a huelga Pero Eh Decían que, que el comercio iba a abrir sus puertas, que el que quisiera aquí, abrirla aquí podía... el derecho, el, derecho sin embargo, el, el respeto a la huelga, es el terror desde abril. Sin embargo, podemos ver, eh, después de ese reportaje claro. importante que nos hace Vladimir Paula como en una zona donde a esta hora es un movimiento no, no, estadounidense movimiento que claro, hay, que sí. es la zona del mercado, en la avenida Libertad, de esquina Castillo y Salomé Uriña, sí. por ahí, pues vemos nosotros que en comparación con otros días, como bien, muy bien señala Vladimir, pues prácticamente es nula Mira, la actividad es comercial. El sistema de terror que han montado los movimientos populares, eh, con base a, a, esta, a este preámbulo de la huelga, es que, fíjate bien, yo tengo pacientes de Sánchez, que ayer llamaron, doctor, yo no voy para allá porque acuérdense que allá hay huelga y el día anterior allá se arma antes, a la, a, hacen un precalentamiento el día anterior. O sea, para que ustedes vean que el, el montaje del terror es. Señores, cuando, cuando, ¿saben lo bonito cuando hacen dos o tres huelgas? El, el mismo comercio se puso en las manos, nosotros vamos, apoyamos el, el, el movimiento huelgario, cerramos nuestros nuestro, nuestro, eh, comercios, ¿te acuerdas? Y ese mismo, esa misma semana hubo muerto, hubo herido y muertos. Lo, lo, lo, o sea, lo penoso de esto, serio, vamos a saludar al director de la página sí, telenor.com, sí, no, no, que no siempre no pone, viene a dar su vueltecita. Sí, así, exactamente. Génesis, así un saludo para usted, gracias eh, por esa ardua labor que está haciendo. Correcto, o sea, en vivo por Facebook, Facebook de Telenor. Así eso, es, ministro. Eso es lo que yo pienso. Correcto. te decía, Sergio, que, que lo más penoso de esta situación es que a las 6 de la tarde de hoy, a las 6 de la mañana de mañana eh, el, se comienzan a hacer las evaluaciones de los resultados oh, de este movimiento huelgario y cuáles van a hacer? cuál es la evaluación que se puede hacer de este pelea movimiento huelgario millones de pesos que se perdieron porque tenemos un comercio eh, cerrado, nulo un país y sobre todo un pueblo que podemos decir que se está decacarando, se está yendo a pedazos, por la misma condición, entro, por la misma época que lo, estamos viviendo, porque repito. nuestros políticos están en, en campaña, están en otra cosa. Re voy, este, este es un movimiento que va a pasar desapercibido. Voy, oye, yo siempre reiter, voy de nuevo a reiterar lo que pienso, y se puede hacer. Ustedes, ustedes saben que tenemos 20 años haciendo lo mismo y no estamos logrando nada. Es hacer entender al pueblo, a ustedes como son líderes, en su comunidad, es hacerle entender a eso. que el, mi, Señores, mire esto está demostrado. La clase media y la clase alta se va para el Rizor el, el, día, el día de las elecciones. Se va a andar, hace cualquier otra actividad. El que vota, el 90% del, del, de que vota en este país, es el, ese ese mismo individuo que está en su barrio, al lado suyo, ese es el que se levanta a las 3 de la mañana y que hace una fila para, para votar. Ahí es que hay que trabajar, ahí es que hay que elegir y sean ustedes parte de la elección. Si ustedes son, tienen esa, esa facultad de luchar por el pueblo y de luchar, eso, yo estoy de acuerdo que son ustedes los elegibles. Esa es, es, es la única oportunidad que tenemos, que tenemos elegirlo a ustedes. De, de, de, de penalizar, sí, si oye, queremos penalizar el, el flaco trabajo... Que han, que han hecho lo que tenemos, entonces tenemos la oportunidad de, de, de a vamos a elegirlo sí. a ellos, ahora entonces tú dirás, ah, fíjate como decía decía un dirigente en el día de ayer oye lo que decía un dirigente popular en el día de ayer tenemos que trabajar para sacar el PLD del gobierno, ah. para, para sacar este país de la situación en que está entonces yo le pregunto a usted como dirigente popular pero, que... no, oye, el dirigente popular ¿Eh? quiere decir que el tipo tiene en su mano todo lo, lo, lo, lo, lo, lo que lo sigue. Son el resto en la esquina, todo el mundo. Es cierto lo que usted dice, es cierto. Ahora bien, entonces, denos opciones. Uno del movimiento popular, ¿cuál? Es, es el mejor, es el mejor. ¿Eh? El, el, el, el, que, el, que, ¿El que elegí es ese? ¿Entiende? Porque se conoce la, el problema, las entrañas entonces, del, del problema y todo eso. Y vi, convive con el que tiene el problema. Entonces... ¿Por qué no es elegido? Es que yo no entiendo, todavía yo no entiendo por qué no es elegido. Hay Porque que... déjeme decirle, una, una, un, una persona que usted, un, un, una gente que lo sigue a usted, que tiene conciencia, que usted le ha creado la conciencia y la necesidad de cambio, uh -huh. no hay, va a hay, votar por usted. Hay cosas serias. Por ejemplo, mire una, una, un ejemplo. En el día de ayer, vi, se dio a conocer, y van a hacer un acto, se fusionaron, se van a fusionar Alianza país y opción democrática Madre y decíamos ayer decía ayer el, el, el eh, Guillermo Moreno que ellos se van a convertir en la tercera fuerza política de la nación. Usted sabe con qué porcentaje de aceptación de, de, de ¿Tienen, en el eje? tienen menos de siete. En la opción de, según ellos, opción democrática, es? menos de siete. Menos opción democrática, uno punto, uno punto y pico. Y Alianza País, dos puntos y pico. Estamos viendo que van a llegar. Yo creo que van a tratar de luchar, de no desaparecer como partido. Casi, que... Van a llegar <risa> casi, a, yo lo digo, casi a cuatro puntos, van a llegar porcentaje. Oye. usted, usted no lo que estamos diciendo. Se van a convertir en la tercera fuerza política. Y eso lo van ellos a celebrar. Y entonces, eso que dice Sergio, no será eso. ¿Eh? Vamos a fusionarnos para poder mantener el reconocimiento. Yo creo. Y así no desaparecemos como, creo, como partido político. Yo creo que los, los dirigentes comunitarios, los dirigentes eh, barriales, deben ser personas que crean, la, que, que lleven la conciencia a, a esa persona que lo siguen. Para ser elegido. Ustedes son los que tienen el de.. Pero el problema es que hemos tenido. Eh, la oportunidad de ver gente de movimientos populares que después se pasan a un... A un, a un que cuando tienen el el, el, la, nom el nombre entonces van como candidatos de un partido tradicional. <risa> Yo no entiendo, mira. Se, eh, se pasan 20 años haciendo huelga y peleando por, el, por la voto opresora y después cuando va... Un, quieren un cargo o quieren ir a, a, a representar a ese, a ese pueblo que, que, lo, que lo tienen que lo quieren, verdad? Se van por un partido tradicional, se van por un partido, se van por el PRM, se van por el PRM. por el, por el partido PRM, del sistema, por el partido del sistema. Entonces y lo que son y lo que son la que lo han tenido, los que se han, han sido elegidos, se montan en el sistema. Entonces tenemos tenemos grupo ahí Fidel Santan, un grupito, ¿verdad? Claro. Si ese liderazgo... Que, que oye, que el único que ha subido ahí, que yo... Bueno, una persona que no tiene una necesidad que... El único diputado que usted puede eh, echarse a un lado cuando él va a pasar y levantarle y ponerle quizá tal, algo para que no tropiece. Se llama Fidelio de Prader. Fidelio de Prader ni coge el ni coge... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? Barilito. Nada de eso. <coughs> ni exoneración. ni pero nada. Pero lamentablemente... Entonces, este, lamentablemente una... Criticando el sistema y, coge y, se, y se beneficia de, to, de todo de todo eso. Lamentablemente una, una sola golondrina no levanta temporal, pero un, ejemplo, decía, ¿no? Decía, yo, pero decían, un ejemplo. Decían eh, en el campo. Así que... Hay muchos padres, pero yo me eh. llevo del mío. Así es. Es una sola persona. Vamos... A otra pausa y a regreso venimos a Melvin con eh, los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. No le cambie que en breve regresamos.